Máximo Aquino Peguero fue condenado a 10 años de prisión y un pago de indemnización de 150 mil pesos este lunes al ser encontrado culpable de robar una motocicleta y golpear al propietario de esta. Declara culpable a Máximo Aquino Peguero de cometer los crímenes de robo agravado y golpes y heridas con la distancia. Revisos estacionados con los archivos. 309 10 el Código Penal de Chuchán, en perjuicio del señor Neopardo Inaya Paredes. En consecuencia, se condena por la pena de 10 años de prisión mayor a ser cumplido en el derecho de reclusión y rehabilitación de Víctor este Valle de esta ciudad. el Ministerio Público ha logrado aprobar la acusación presentada en contra del imputado máximo Aquino Peguero por un hecho ocurrido en el año 2017, en el mes de noviembre, donde el mismo sustrajo una motocicleta eh, opinándole golpes a la víctima.